Si usted hubiera dado su apoyo en el momento preciso, ya hubiera habido logros oiga, oiga señor, señor, yo soy tan civil como usted Yo estoy, yo me retiré del ejército hace como 25 años bueno, pero yo... dice con mi apoyo, o sea, yo que apoyo, tengo un fusilio... Lo único, usted está diciendo que usted no tira piedras, usted captura, captura cuarteles, ah, hace rebeliones con yo. fusiles. Pero por eso no le preguntamos, le ¿por ganas, qué no tomó el Congreso pero con pero fusiles? Pero no cuando le da la gana al periodista, pues. No, no, no, a mí no me da la gana, sola, a, a, no, ni a, a, a, no, a ningún periodista. O sea, Acá lo que le estamos preguntando es... prácticamente usted me está diciendo, mayor, usted es valiente. Tiene que demostrar que es valiente todos los días, porque si no va a ser un cobarde. Todos los días que capturar un cuartel. No, ya no jodan, pues. Tiene que no, entender es que, que, tiene, es que, tiene, es que la esposa mira. del rey no yo tiene que solo mira. parecerlo, sino estoy tiene que serlo con mayor. Eso. Repito, yo si voy a liderar una rebelión, debo controlar todas mis fuerzas, porque soy el líder. Ya fui pues, a la cárcel 18 años. Usted gozaba de la popularidad cuando salió de la cárcel, una inmensa popularidad. Pero esa popularidad se cayó, de acuerdo a lo que tenemos la información de la gente, de la población, cuando usted prácticamente se puso de, la, de parte de la señora Dina Boluarte, de la usurpadora Dina Boluarte, y no hizo o tomó acción alguna referente a esta coyuntura que estamos pasando actualmente, Mayor, ¿qué pasó? ¿Por qué esa posición tan genuflexa, tan débil de parte de usted y su gente? Mire, yo quiero aclarar las cosas. Cuando dicen que la popularidad se cayó, se levantó, ahí me sigue sincerado, ahí me encanta caerle bien a la gente, pero más me encanta es la verdad. Y cuando salgo a la calle, solamente la, la gente me saluda, Cuando me dicen que la popularidad es de adiós, no sé a qué se refiere, si de verdad. En, en las encuestas, figuramos si punteando las encuestas en vino, que nunca fue fuerte para nosotros. Entonces, voy, a lo que voy respecto a lo que ha pasado. Claro. Y sigue pasando. No, pero definitivamente ¿sí? la gente se ha visto defraudada, ¿no? Por, por ejemplo, hay mucha gente, y me incluyo, ¿no?, que veía como una esperanza a usted pero no puso una posición clara respecto a la usurpadora Dina Boluarte. Usted en una en una primera conferencia dijo que ella era legítimamente este elegida, que hay que respetar la sucesión constitucional y bueno, eso no, hay usted, que reconocerlo no, usted también. Está, usted tiene yo, digo, yo digo lo contrario, dice que no es legítima, es legal pero no legítima. Y de una contradicción. Uh. La esclavitud era legal, era legal pero no era legítima. Y ahora todos los, toda la gente que sigue la renuncia como yo del momento que se hacen la renuncia, están reconociendo la autoridad, pues. Usted tiene una renuncia de un presidente, de un gobernador, no porque un lo están reconociendo, y yo lo digo, no. yo lo digo con autoridad, ¿por qué? Porque me revelé. No Entonces, cuando yo me revelo contra Toledo, yo pido su renuncia. Claro, que claro, en el no, tema en el de Toledo su su gobierno, es totalmente no, claro, es, no es eso, eso es... Es se... importante, es bastante importante. Claro. Eso quiero convertirme a Toledo. Sí, Cuando en el tema... La renuncia de una autoridad está reconociéndola tácitamente. Entonces, eh. toda esta protesta del sur que ha pedido la renuncia de Boluarte, tácitamente la han reconocido como presidenta. Por eso piden su renuncia. Entonces, es algo de entendimiento del idioma. Claro, yo, en el caso. Yo he yo, yo mantenido mi posición firme hasta ahora. No, que no haya gustado no, en ese momento a ese grupito de castillistas, que ahora sabemos que están reclamando porque los han dejado sin trabajo, es otra cosa. Pero ahora sabemos también que el profesor Castillo es independiente moralmente. Bueno, pero eh, lo, lo de... A ver.. Yo tengo, yo tengo problemas para defender moralmente a Castillo. Ah, sí. No, no, no, no estamos... Mayor, mayor, mayor, mayor, mayor. Lo de Toledo se le felicita, se le reconoce, pero ahora el tema de esta posición que usted ha puesto, mire, Andahuayla se ha parado a un 100%. Sí, en Andahuayla se ha empezado la solicitud de renuncia de la señora Boluarte y de cierre del Congreso. Pero lo que hubiéramos querido acá, o lo que se hubiese querido acá, es que también usted okay. hubiese sido parte de, esa, de, ese, de ese tema, de, de la solicitud, de esa renuncia. Y esto lo decimos uh -huh. con toda la claridad del caso, conversando con la gente, yes. ahí en las reuniones y, y en todo lugar, Mayor. Hay El una especie. De hay, avaló Baluarte. Hay una especie de corriente que usted avaló a Baluarte. Mire, eh, esa especie de corriente nunca, no existe. No existe. Lo que he dicho es lo que acabo de decir ahorita y que la gente, bueno, ya están entendiendo. Si sale en el peruano una publicación de Eric de los Palotes como prefecto de tal sitio, y es una autoridad legal, porque es la legalidad. Que sea injusto es diferente. Que sea ilegítimo es diferente. Pero desde que sale en el peruano y la gente está pidiendo su renuncia, la están reconociendo o lo están reconociendo. Es lo que yo cerro. Ahora ya que lo dice por primera vez en la plaza de Andahuaylas y después lo repetí en la plaza de de Guanta y Acucho, todo el periplo que hice en el sur a Plaza Batiente, era que la marcha yo la convocaba para marzo con medio millón. ¿Por qué? Porque yo salí de la cárcel y no salgo después de 18 años con, con potencia económica como para convocar medio millón en dos días o tres días, es imposible la marcha de los cuatro suyos que albergó medio millón, tuvo un financiamiento externo de un millón de dólares, Hasta no tenemos eso bien, entonces, sí. yo salgo de la cárcel, pero si algo yo salgo de la cárcel sin ninguna conexión con el gobierno Pedro Castillo no me indultó por ese caso. entonces yo hago mi estrategia en tiempo y espacio y me doy cuenta que para conjugar a medio millón necesito recorrer todo el país por claro. provincias y después ...tener un plan de transporte para traer medio de un millón de compatriotas... Bien, y en conclusión, no hubo logística... ...una persona sola como yo, persona, persona como yo, que sale de la casa, me iba a demorar hasta marzo... ...ahora, ¿qué otra cosa, un gobierno inexo, como el que estaba en ese momento... ...era de Castillo, porque inexo era inexto... ...entonces, ellos jugaban su partida aparte... ...porque estaban metidos en problemas con la fiscalía... ...y ahí estaban jugando con Bermes o con Prennín Cerrón, enfrentando al legislativo... En sus municipalidades. Y ellos, por eso, apurados, traían 5.000 reservistas, mil reservistas, y no hacían nada, ni partían. Y engañaban a esos reservistas diciendo que yo los convocaba. Cuando yo fui claro, entonces, pues, porque yo soy alta no soy sé gobierno, no tengo presupuesto, hago con la mía, por puro entusiasmo. Pero cuando ya estoy entrando al norte, al norte del Perú sucede la medida de pata de castillo que se da su autobol. Entonces, obviamente, toda, toda la estrategia mía se descuajerina. Y tengo que regresar por la necesidad de este señor. Bien. Que ha hecho un tanto al movimiento social. Bien. Porque lo único que se le pedía a Pedro Castillo que fuera honesto en la presidencia, solamente eso se le pedía. En ese año y medio mantuvo la constitución de sus firmores y o no de así. Bien, en conclusión. Entonces, a lo que voy, una vez que sucede el desalado de Castillo... Puse un caos, todo el, todo el planeamiento para más reservar de el demonio y espontáneamente los compatriotas del sur comienzan a movilizarse. Ahí tiene un concepto un poco equivocado tratarlos de castillistas a la gente que se ha levantado en, este en, al, al menos a Purema, ¿no? Uh -huh. La, ah, la, eso, la, sí. la gente, ya, a ver si se contaste, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Y se han inventado sí, todos, no solamente. La comunicación. Sí, en conclusión, no marchó usted con su medio millón de reservistas a falta de logística, porque si usted no, hubiera no, marchado. No es eso no, no eso, no solo eso, no solo eso. No, solo, no, que no estamos en marzo. No se da cuenta usted que estamos recién en febrero. O sea, mucha gente cree que Antonio Mala, de ocho años en prisión, salió con, mi, con miles de millones de soles para hacer la marcha en diciembre, cuando se le ocurriera al presidente Castillo cuando hizo autogolpe, No es así. Yo en ningún momento he tenido contacto con Castillo ni con sus asesores corruptos. En ningún momento he tenido contacto con ellos. Yo he hecho mi estrategia aparte porque sabía que eran unos ineptos. Sabía que eran unos ineptos y unos corruptos. Entonces, ellos hacían sus pequeñas marchas de 5.000 y 6.000, pero no... Hacían nada en Lima, una ciudad de 11 millones de habitantes, no pueden hacerle nada con 30 mil indignados, por más patriotas que sean. Entonces, yo que estoy planificando para marzo con mi estrategia, sucede esta situación de Castillo, el 10 de diciembre, el, de penetración, todo se descuajeringa, todo es un caos, y encima a mí me exigen que esté liderando el caos, cuando no tiene posibilidad de éxito, porque el norte no está trabajado. Bueno, yo sé perfectamente que en, conclusión, que en conclusión, en conclusión, en conclusión, todas estas marchas, toda, toda, toda, en conclusión, no estamos en marzo, señor, yo proclamé para marzo, yo no soy Pedro Castillo, que era presidente, y manejaba el presupuesto, y tenía, y se supone que era el líder de la nación, en conclusión, y fracasó. en conclusión, estas marchas no tienen ninguna posibilidad de éxito. Mire las cuatro, vayamos a los hechos más allá de las opiniones. Las consignas de las marchas eran renuncia de Pedro, no, restitución de Pedro Castillo, liberación de Pedro Castillo, asamblea constituyente, cierre del Congreso, a elecciones adelantadas. Ninguna se ha cumplido, absolutamente ninguna se ha cumplido, o se ha cumplido una, dígame usted. No, no, ¿Se ha cumplido no. alguna de las consignas? No se ha cumplido. Ninguna. ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido? Porque el sur no demostró heroísmo sobró heroísmo no, en el sur no, no estarás, sobró heroísmo el pueblo sur. se ha levantado sin un sin un el líder se ha levantado solamente en el sur compatriota, en en el norte no ha habido ni un levantamiento el norte es la mitad del Perú el Perú, Yo soy el del Perú sur. se ha Me levantado sin el un líder no haya estado a la altura de la del sur pero si se quiere cercar a Lima se si quiere capturar una ciudad de 11 millones de habitantes no se puede solamente con seis o siete regiones arrebatadas que han marchado el norte brilló por su ausencia. Por eso es que yo me, me, me doy cuenta de eso porque soy estratega. Tengo que recordar todo el país. Va usted no voy a lanzar una insurgencia con un tercio de las fuerzas en desorden, como sucedió. Va usted, es ¿va usted a, a todavía marchar o, o movilizar, o movilizar este, a los reservistas ¿El en el futuro o ya no. Yo salgo de la cárcel, señor. O sea, mucha gente me junta, como yo he estado 18 años libre. Sí, está yo atención. estoy saliendo, y repito, ni bien saliendo he emprendido las marchas que ustedes son testigos, las la giras llenando plazas en el sur. Repito, falta la mitad del Perú. Estoy empezando el norte y sucede este este problema de Castillo que mete la pata. Oh, bueno, usted me está preguntando si voy a movilizar para Marzo. Voy a intentar, porque ya todo lo malogró Castillo con ese apresuramiento que tuvo. Voy a intentar, voy a ir al norte, estoy en Huamachuco y Otusco el próxima semana y vamos a organizar el norte como lo hicimos el sur, porque el sur ya está un poco erosionado, ya está un poco desgastado, está un poco agotado por tanta marcha que ha hecho. El norte tiene que tratar tallar ahora. Entonces yo estoy asupeditado, estoy abocado a recorrer ahora las regiones del norte. Entonces Bien. quiero esperar. Y eh, no es han... yo no hice la marcha porque yo planeo para marzo, repito. La pregunta debería ser, ¿por qué Castillo mete la pata de gran, un autogolpe frustrado que nadie le hace caso? Y provoca mm. un caos en el cual se, se, se hacen unas marchas inmensas, heroicas, pero descoordinadas. Porque la hora de ataque, el día de era marzo. Si yo estoy planificando una batalla para atacar a los chilenos a las seis de la mañana... Si los atacó a las tres de la tarde, ya fui, pues. A ver. Entonces, esto es lo que ha pasado. Es bueno. Como la batalla de Guamachuco. La pregunta... Desde el comienzo. La pregunta es por qué usted no apoyó en el momento más álgido. Ya, si usted hubiera no apoyado, álgido? ya estaría cerrado el Congreso, señor. ¿Ya? Señor, usted, usted no conoce bien Lima. Listo. Usted no conoce bien el Congreso mire todos los días hay marchas en Lima de cuatro mil, cinco mil y siempre es hasta hacer un simulacro hasta la puerta del Congreso y sale un congresista con cara de perro la vida y le sirve de moral y se van todos los protestantes a su casa y una noche prende la televisión y considera que hicieron la revolución. Bien, yo no estoy para esas masturbaciones, listo, ya no, usted lo ha dicho, dicen, ya usted lo ha dicho, ahí me dicen. no, no le he dicho todo. Listo, ahora no, nos comunican, yo estado... no señor escúcheme, el congreso no viene a cerrar con mil o quince <risa> Ella es, es fuerza armada, el bueno. ejército ya entra, entonces, bueno, por eso, no por favor, escúchenme por favor, yo he hecho dos rebeliones no desarmadas, con fusiles, he entrado a cuarteles, he entrado a, a, a comisar y he sacado los fusiles del armero, porque yo sé que en última instancia lo que entra a tallar es la fuerza armada, el fusil, el fusil entra a tallar, entonces, si la rebelión es consecuente... Al último tiene que llegar a una rebelión armada, porque yo he hecho dos rebeliones armadas, yo no hago rebeliones desarmadas, hago rebeliones armadas, capturo cuarteles y saco fusiles. Claro, Entonces, bueno, este, antes, de hablar, antes de hablar de sus procesos judiciales que nos informan acá que tiene dos denuncias, en algún momento se cortó otra. Eh, nos preguntan acá, ¿se reunió en algún momento usted con doña Dina Boluarte? otra estupidez que, dice la, que dicen los medios. Por eso le estamos preguntando... Le, no, pero le, claro. le estoy respondiendo. Mi respuesta es que es otra estupidez que dicen los medios. No, Salió una periodista estúpida en Lima que siempre se cuelga de mí y dice, oh, el de Antauro, audio bomba, se jodió Antauro, está hablando con Dina Boluarte. Muestra un audio más estúpido que no hay ni una voz porque yo no hablo con Dina Boluarte. Entonces, pero ya llegó, mira, hasta la abuela está preguntando ¿Habló usted con Dina Boluarte? No hablado con Dina Boluarte, más bien pregunten esos otros políticos que están hablando con Dina Boluarte De izquierda inclusive, de izquierda ¿Acaso Dina Boluarte no era la compañera de plancha de Vladimir Cerrón y de Pedro Castillo? No hicieron campaña juntos, por el sur no hicieron campaña juntos Ellos se paran traicionando entre ellos, no hay problema de ellos Ahora que, esa es en la culpa que uno habla, yo no hablo con nadie entonces, bien, eh, tiene usted dos denuncias, nos dicen por acá, ¿de qué es esa denuncia? Las razones, los motivos. Bueno, es raro que usted no sepa que es periodista bien informado. El primer motivo es por haber hecho la gira en Andahuadas y en todo el sur del Perú y tengo una carpeta fiscal por sedición y conspiración. Después, tengo otra carpeta fiscal por apología al terrorismo. Es decir, salgo después de 18 años de prisión deberé rebelarme contra dos presidentes como antes cinco años antes lo hice contra Fujimori salgo 18 años de prisión hago una convocatoria en todo el sur de Perú masiva las consignas que inyecto en las plazas las hace tú la, la población eso me me y encima me el Estado me denuncia por apología y por sedición dos denuncias y encima me echan la culpa al mayor que nos ha abandonado yo carajo, ¿por qué se ha abandonado yo estoy programando para marzo, como han adelantado todo por la metida de pata y castillo para diciembre, he dicho a mi gente, ingresen a las marchas, así en desorden, al guerrazo, como ha sido todo. ¿Qué líder ha salido en la marcha? Ninguno. Porque todos eran micro youtubers y tenían que ampararse en el anonimato, porque si no los metían presos. Entonces hace una marcha masiva, pero sin liderazgo, como los cardúmenes de peces, que son masivos, pero no hay un solo líder. Esa es la gran limitación. Una fortaleza, el youtuber anónimo, pero una gran limitación, la falta de liderazgo. Y ahora, a mí, que he hecho, que he provocado de alguna manera esto con mi discurso, ya estoy con dos banderías para entrar por tercera vez a la cárcel. Y encima tienen la despachatea, de decir, que Antauro nos abandonó. Antauro ya está dos veces en la cárcel, dos veces rebeles. Ellos creen que yo tengo obligación de demostrar mi valentía todos los días. Todos los días debo lanzar una piedra, ¿acaso? Repito, yo capturo cuarteles, capturo comisarías, con fusiles con fusiles. Entonces, cuando usted me dice que se dio a recapturar el Congreso, que yo había estado ahí, señor, el Congreso solamente se captura con fusiles, por parte del ejército. Pero De justamente texturas, por también. eso, pues justamente por eso, si usted hubiera dado su apoyo en el momento preciso, ya usted? hubiera habido logros. Oiga, señor, señor, yo soy tan civil como usted. Yo estoy, yo me retiré del ejército hace como 25 años. Bueno, pero como yo... Dice con mi apoyo, o sea, yo qué apoyo, tengo un fusilio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 No jodan, pues. Tiene que entender que, que, tienes, la tienes, que la esposa mira. del rey no yo tiene que solo unido. parecerlo, sino estoy tiene que serlo. Continuamos con eso. Repito, yo si voy a liderar una rebelión debo controlar todas mis fuerzas, porque soy el líder. Ya fui pues, a la cárcel 18 años. En eso en eso ¿Qué? sí le damos la razón. Acá hubo acá hubo una, una equivocación en la estrategia, eso sí es cierto. La correlación de fuerzas no estaba a favor, ya son muchas cosas.